Señores, en el mundo de la música y la farándula, el Alfa, Nino Freestyle, Chimbala, los primeros dominicanos confirmados en Premios Juventud, ya no es uno solo, ¿eh? ya van tres confirmados, el Alfa, Nino Freestyle Chimbala, los primeros dominicanos confirmados en, en Premios Juventud, los artistas urbanos dominicanos, el Alfa, Nino Freestyle Chimbala, estarán presentes en la edición 18 de Premios Juventud. Al celebrarse este próximo 22 de julio, la cuenta oficial de la premiación adelantó que Chimbala tendrá una presentación junto a los boricuas Jay Killers, Zion y Lenos, con quienes interpretan el tema Loco. Mientras que el Alfa, quien está nominado a la categoría Tropical Mix, canción con la mejor colaboración tropical con el tema Bebé, en colaboración con el colombiano Camilo, también estará en el escenario. Asimismo, Nino llegará con su estilo original a premios Juventud. Señores, esto hay que aplaudirlo, que estos jóvenes... Eh, están gracias al mango informativo que nos, nos pasa sí. esa información eh, hay que aplaudir, hay, hay que, que dejar la pilladera y todo tres dominicanos confirmados que puede haber más uh -huh. y esto es nosotros tenemos que celebrarlo, ¿tá? a usted no le guste el alfa, esto lo vamos a hacer por el país, por el país, ¿No, sí claro que lo están representando en primera juventud, el lápiz lo hizo una vez, pero fue el lápiz solo. Mientras que sí. aquí ustedes le ponen disco un talle de herrera a cantar, por allá se están aprovechando del talento que nosotros tenemos aquí en el país. Claro, están ¿Eh? destacando y aquí quieren seguir Aquí los premios soberanos quieren seguir destacando los Vieja Gloria, que pero, pero, pero, ya no pueden pero, pero, exprimirlo pero, más. Eh, no, ¿eh? Tú verás ahora <risa> cuando ya aparecan en los premios, como los jalan después. Todo, todo, no, todo, todo no, esos no, programas de televisión no, los jalan. No, ¿Cómo no, fue tu no, participación, no, Premio juventud? Qué chulo. Estuve en nuestro país tenganlo. Señor Nino Fristal. Sí, Porque de ella dijo un día. dominicano y pensamos que era alguien como X que no era tan famoso. Y cuando ella saltó Nino Fristal no, hace Nino así? No, no, no, con nadie. Hola, yo siempre estoy la mía. alquilando trajes. Y no, no lo no entrega todavía. Bien, ¿eh? <risa> no, no yo, yo creo que eso fue un malentendido. Ay, con el Nino Fristal y que. Sí, sí, no, yo alquilé unos zapatos una vez por unos 15 y se despegaron pero era poniéndome, yo ni bailé ni nada. Entonces tuve que pagar los zapatos poniéndome. Ay, ay, ay, ay. Se abrieron abajo. Con, no, con, siete coquillas te <ríe> yo digo hermano y, y no se pegaron los zapatos. Pero no sé qué era. Era con puntilla que había que clavar. ¿ves? No Dios mío. Sí, ¿Sí? No, no, sí, claro. Que claro, claro, orgulloso. Curioso sí. veneno de, de las romanas. ¿eh? A ti Esa que, que te que... gusta montar pila con los urbanos. Ves, destaca. Eso ni, no, país, no, no, pero lo destacamos. Claro. Nunca, nunca dejamos de destacarlo. O sea, hablamos de los huevos que yo ponen, pero no dejamos de destacarlo. Claro, porque lo sube a la página, porque no, no, vital, diga aquí, no que lo suba, siempre. Vaya. Pero subí yo ni no cuando le dieron la visa para Estados Unidos. Que le dieron la visa el otro día también. Felicidades, porque va a viajar. Entonces, claro. lo felicitamos también por esto. Premio Juventud. Claro, y el mismo Chimbala que está subiendo en el ámbito internacional Porque él ha hecho un boom con esta canción Como tú dices anteriormente, la de Loco Con Sion y Lenox, Justin Quiles O sea, ah, una, sí, un ambiente bien me chulo gusta Porque es, es como La Macarena sí. una vaina así vamos, vamos, vamos a buscarla Es muy buena y tiene como el ambiente así de aquí Chimbala con Sion y Lenox Y Justin Quiles Porque tiene como el ambiente tropical Pero también el dembow en la parte de él entonces, si me si no me equivoco, yo creo que fue grabado en Cuba este video, ¿no? no fue aquí, pero que le está abriendo las puertas a Chimbala a hacer esa colaboración internacionalmente porque así lo van conociendo y le van llamando otros más. Ahí la, bueno, somalo, somalo, somalo. Por eso que Chimbala es un artista de los más dinerados porque es que el tipo sabe trabajar. Donde suena Sayon y Leno, ya? porque son tigres internacionales que tienen su distribuidora, que ese tema lo van a meter en todos lados, que se casó Ricky Martin, para allá va a chimbar a tocar también. Entonces tiene que va fulano para allá y ponen su precio y los ricos, tú puedes poner 400 mil dólares y te lo dan, porque el rico no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Sí. Tráemelo, ¿cuánto es? Tráemelo. ¿Táemelo. ¿Táemelo? ¿Ya? Claro, es un artista que uno que le deja los artista colores. Un que fue a, a la fiesta de Samy Sosa y cobró muchísimo por una canción, pero ese, se lo di ¿Usted Y también. Y... Claro, sí. los urbanos. No, que ¿Cómo los que ganaron los premios? ¿Mm? Estos tigres que ganaron los premios. Los lo, lo, de la gente de los premios soberanos, que esos son los titas de ellos. Lamentablemente, el premio soberano, si sigue así, lo vemos feo. Muy feo. Nadie uh -huh. tiene eso, el otro año menos usted tiene que meter la, la, la, la sangre nueva, eh, la gente claro. que representa. Ahora mismo, el dembo, eh, el dembow es lo que está predominando como la música dominicana, no el merengue. ¿Quién escucha diarrea? Los viejos a ver se lo ponen quién escucha diarrea. Y tú sabías que yo también he pensado, por ejemplo, tú ven en eso en Estados Unidos que tienen eh, que dividen lo que es el cine, la música en diferentes premios. Por ejemplo, tienen los Oscar, que es para premios de de película de película y corto, que es solamente para eso, que no lo mezclan, pero en Venezuela no mezclan, que el o teatro, yo te la, que el teatro y en otro tipo de cosas, entonces, hay veces que dicen, que nomina, lo denominado nominado para tal obra de teatro que tú ni sabes lo que es, que la gente no tiene conocimiento de ello, entonces eh, deberían de tomar esa iniciativa de dividir. Si son premios de la música, cambiar el nombre totalmente para música, en diferentes categorías. Si es de teatro o cine, otro premio para ellos, en diferentes categorías. Exacto. Te están llamando por cámara por ahí. <risa> la llamando, dile. Que... Sí, sí, pero que... Está es? llamando. Ponle oh, pero muy profesional. No, no. La niña, no por no, nada no, no, del mundo, no, no. miró el no, teléfono. Dile a ese muchacho que tú estás a 4 a cinco Tú, no este lo tiene guardado el número. Es que yo bien. no sé quién es. ¿eh? No, pues tú le dices, mira, amor. En tú entiendes, yo te voy a este muchacho y estoy en el aire, no me llamo. No madre. está guardado el número. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿por está hay día hasta a poner socios? <risa> <risa> ¿Ves? Blanquito de puso. Entonces, velo, velo. No, no, yo estoy rebajando. No, no ve ¡Ah! ¡Viva, viva! viva ¿Por qué no lo pone <risa> de ese lado el teléfono? De este lado, pero como yo quiero mucho a mi hermano, bien, de, bien, este era de nuevo, está, en, en insistencia. Pero bueno, vamos a seguir en el tema para no los problemas. Sí, sí, sí. Ellos no, llamó... <risa> <risa> claro, claro. El, el tema o sea, me fue la vuelta. <risa> <risa> sí.